¿Qué dificultades tienen las startups hoy por hoy? ¿Cuáles son sus debilidades? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 923. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de negocios y digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios, sobre todo los negocios B2B sobre todo los negocios que buscan innovarse y estar en constante aprendizaje, utilizar la digitalización, la innovación, bueno, en fin, de eso se trata, ¿no? Ya saben, de lunes a viernes todos los días y hoy estamos un miércoles más, miércoles 6 de marzo del 2022. Vamos a hablar sobre, bueno, las startups, ¿cuáles son sus debilidades? ¿Será que tienen? De hecho, todos tenemos debilidades. Lo vamos a revisar. Con tanta expansión de startups, sobre todo en el área tecnológica, es interesante analizarlas y ver cuáles son sus, los retos, los desafíos, las debilidades que están eh, afrontando hoy por hoy, ¿no? Pero claro, no sin antes invitarles que si realmente lo que buscas para tu empresa y aquí solventando parte de las debilidades que vamos a ver en las startups, es que me puedas, que te llegue de manera recurrente, Potenciales clientes calificados para tu negocio, con eso puedas concretar ventas, pero ¿qué te parece que esto ve, venga de manera constante? Cada mes venga un flujo constante de nuevos clientes, pues esto muy seguramente solo visualiza qué pasaría eh, si esto pasara en tu empresa, qué, a dónde la proyectaría a, a, a este año, al próximo año, en cinco años, en 10 años, si esto lo mantienes constante en el tiempo, pues eh, bueno, ¿no es cierto? <risa> Así que de, luego de haber soñado, eh, ¿cómo lo pueden hacer? Pues implementando este embudo de ventas que nosotros enseñamos a través de LinkedIn. Recuerden, esto es en Ambientes B2B. Si quieres más información, gateman.com. Es las mentorías. Pueden ver, revisar más. Y recordar que ya viene la próxima edición. Así que pueden presentar su candidatura y si es que realmente están interesados con eso vemos y podemos hacer sinergia juntos y les podemos colaborar bueno, vamos a entrar en materia como les había dicho, hoy en la actualidad pues con tanto cambio, ¿no es cierto? tanto reto, tanta digitalización tanta, tanto tema remoto tanta pandemia, post y pro pandemia en fin, tenemos eh, eh, se han creado muchas startups es impresionante como en, en, a nivel tecnológico todo lo que tenga que ver inteligencia artificial, realidad aumentada, eh, los blockchains. Bueno, es impresionante el nivel de startups que están eh, creándose, ¿no? Y normalmente las startups se les, aso se les asocia a la tecnología, Pero no necesariamente. También startups son aquellas empresas que están naciendo, aquellas empresas nuevas. ¿Y cuáles son los desafíos? Pues normalmente tener una marca desconocida, obviamente por ser nueva, lo cual puede generar desconfianza. La gente dice, bueno, recién está abriendo las puertas, no tiene experiencia, no le conozco, no hay un recorrido detrás. Sí, que pueden estar, digamos, cuestionando los clientes o los potenciales clientes esto, ¿no? El momento de ser nueva. No tengo la garantía de ver, no hay un, un bagaje atrás, ¿no es cierto? Y esto genera desconfianza. Esto una. Otra, que las startups este, están creciendo, y no pueden crecer al mismo ritmo que ellos quisieran. Normalmente, incluso estos nuevos modelos, no son nuevos, ya modelos que han venido para quedarse los SaaS, los a Services en Tecnología, Limitan también muchísimo los recursos, tanto humanos, financieros, temas de liquidez también, y por eso están buscando los business angels, es decir, buscan eh, inversores, buscan eh, justamente capital para poder apoyar esa innovación, esa, esa startup que está creciendo, ¿no? Falta de estructuras, es otra de las debilidades, es decir, como están creciendo, eh, normalmente todas estas eh, empresas son muy planas, eh, empiezan tres, cuatro, cinco eh, personas, profesionales jóvenes y no hay una estructura muy definida, ¿no? Y pues esto tampoco le permite llegar a donde quiere llegar. Otra cosa que es interesante y aquí de pronto si no han escuchado este término que es el Product Market Fit. ¿Qué es el Product Market Fit? Me, me dirán, ¿no, Katia? Y es este, el, cuando sale un nuevo producto, lo que queremos, una nueva solución, un nuevo servicio, queremos empatar esa oferta con la demanda en el mercado, con esa necesidad en el mercado. Queremos validar esa propuesta, es decir, hacer un, un producto mínimo viable, validarlo. Y que este, este encaje, ¿no? Entonces, normalmente, otro de los retos que tienen las startups es que están probando su product market fit, ¿no? Eh, que quieren llegar a ese mmm, potencial cliente, quieren que su eh, negocio, su propuesta de valor sea aceptada por aquellos a los cuales apuntan, ¿no? y esto normalmente eh, pues es parte de los desafíos es que las ventas a veces están en la cuerda floja sí eh, y no hay pues digamos una consolidación de ventas o no se ha alcanzado este product market fit no hay las ventas necesarias para eh, poder despegar y esto no necesariamente es divertido no este muchas veces se la pasa mal se necesita un fuerte desarrollo de soft skills, es decir, de habilidades blandas, en lo cual la resiliencia, la creatividad, liderazgo, el trabajo en equipo eh, vienen a jugar un papel preponderante para salir de este valle de la muerte que se conoce, donde imagínate en estadísticas que entre en un 90 y un 95, 92%, ¿no es cierto?, pasan, eh, no pasan por el valle de la muerte. Las empresas están ahí. Y hay, hay personas que no pueden aguantar financieramente el ritmo y eh, pierden no o salen del mercado o cierran. Y pues este obviamente representa eh, psicológicamente mucho desgaste porque digamos que este startup es todos los, los miembros, los fundadores están enamorados de este nuevo bebé yo también lo digo, ¿no? Este, cuando tenemos a nuestro proyecto, a nuestra empresa, es como otro hijo más. Entonces, ese bebé que están haciendo y ese bebé que queremos lanzarlo al mundo y que sea aceptado. Y si es que esto no funciona, pues, eh, y sobre todo, cuando hay un fracaso, viene un dolor muy, muy profundo. Así que, bueno, con estas debilidades, ¿esto porque les traemos a colación? Porque si tú estás enfocando eh, o estás presentando alguna propuesta de valor para las startups pues bien interesante, viene conocer cuáles son sus debilidades y si tú tienes algún aporte para ellos para solventar esto, bueno, en nuestro caso, ¿qué diríamos? Pues nosotros tenemos este sistema de generación de oportunidades de negocio para B2B. ¿no? En todo caso, eh, es importante saber a aquel cliente a cual llegas, qué debilidades tiene, qué retos, qué desafíos. De hecho, vamos a presentar en otros episodios también debilidades de otros tipos de empresas, pymes, grandes empresas, porque cada mundo, en cada etapa, cada empresa, sea naciente, sea que está en desarrollo, sea que está madura, eh, tiene siempre... Y tenemos todos siempre debilidades o retos que afrontar. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Spotify, Google Podcasts, iBox, iTunes. Recuerden, pongan, ya que están en los podcasters, pongan la eh, valoración de cinco estrellas. Esto nos ayuda mucho y compartan el contenido. Es completamente gratuito. Recordar que el día de mañana tenemos una entrevista con Vanessa Carabelli. Que nos va a hablar sobre cuáles son... Eh, o qué están buscando las empresas en los altos directivos. Lo revisamos, así que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Feliz miércoles. Chao, chao.